Ok, dímelo mami. Eh. Aunque no pueda tengo la curiosidad. Aunque no pretenda quedarme me da un poco de ansiedad. Y es que en la vida todo se puede, esté bien o esté mal. Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más... A probar, tu boca no pierde sabor a caramelo. Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero. Me volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo. Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero tan dulce sabor a caramelo ella es un ángel pero si lo siente caliente el fuego es un penalti no necesita abuelo a nadie le cuenta cómo es que la consuelo y es muy atractiva prende las sativa siempre provocativa soltera vive la vida entre gemas que se reviene explosiva todos los domingos por con toda la combiadita y dale ven ven mátame dicen dale baby maltrátame si quieres de viaje solo déjame saber Si te enamoras yo nada voy a perder Ya tú eres mía dale dale ven ven Mátame dice dale baby maltrátame Si quieres de viaje solo déjame saber Si te enamoras yo nada voy a perder Te volví a probar boca no pierdes sabor a caramelo Nos dejamos llevar Mi y yo soy tu batolero hey, vamos con algo para tu ex, seguimos Deja de mentirte La foto que subiste con él, diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también, sé que fue para darme celos No te dije quién, pero Llorando por mí te vieron por mí te vieron déjame decirte se ve que te trata bien que es todo un caballero pero eso no cambiará que yo llegue primero sé que te va a ir bien pero no te quiere como yo te quiero dice puede que no te Lo que postear, pa' que yo vea, cómo te va pa' que yo vea Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada Hawái de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram, lo que postean. El amor no se ha comprado no, nada. No. Llegó la onda, papi. Eh, eh, vámonos. Dice: sí. Dice: Nos da. No. La oportunidad que nuestros cuerpos se puedan encontrar, yo me aseguré de traerte un lugar donde tú y yo la pasemos bien. Si se nos da la oportunidad que nuestros cuerpos se puedan encontrar, yo me aseguré de traerte un lugar donde tú y yo la pasemos bien. ¿Qué haré mi mujer? Si tú no crees en el amor, al igual que yo, entonces lo haremos a tu manera. Si tú no crees en el amor, al igual que yo, la noche será pasajera. Si tú no crees en el amor, al igual que yo, entonces lo haremos a tu manera. Si tú no crees en el amor, al igual que yo, la noche será pasajera. Y perezón saliendo. Mientras la brisa acaricia tu pelo, yo te haré mi mujer eh, y perezón saliendo al amanecer. Mientras la brisa acaricia tu pelo, yo te haré mi mujer eh, y todos los cumbieros con las manos bien arriba